Ahí, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a esta nueva lección en vivo y en directo. Si es la primera vez que nos vemos o que me ves, que me escuchas, me llamo Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas como tú que tienen conocimientos del español sin embargo que no son capaces de hablarlo con confianza y sin estrés estoy seguro que es tu caso que cometes algunos errores que no te sientes eh, con confianza tal vez te estresas y tienes muchos miedos créeme porque yo también lo he sentido tienes muchos miedos al momento de hablar español bueno si es tu caso bienvenido a español real. En el video de hoy te traigo una nueva expresión típica en lengua española. La expresión del día de hoy es dar calabazas. Te repito una vez más dar calabazas. ¿Qué significa dar calabazas? Bueno, voy a comenzar rápidamente explicándote las dos palabras que forman parte de esta frase y luego voy a pasar a explicarte el sentido eh, de la expresión y el significado literal de este modo vas a poder ampliar tu vocabulario vas a escuchar español real y te vas a llevar a casa una nueva expresión es muy importante que entiendas el sentido de esta expresión y sobre todo que la hagas tuya, que la utilices. Bueno, vamos a comenzar entonces. La primera palabra es el verbo dar. El verbo dar quiere simplemente decir donar, entregar, ofrecer algo. Quiere decir dar, eh, entregar algo a alguien por ejemplo yo doy eh, mi polo o mi camisa a alguien yo doy mi teléfono a alguien eh, María da su cuaderno a Pedro Pedro me dio su libro ayer etcétera así que el verbo dar quiere simplemente decir entregar algo por último la segunda y última palabra es calabaza calabaza se refiere a un fruto que tiene un tamaño una forma e incluso un color variable es aquel fruto que generalmente es eh, redondo grande y de color eh, naranja o de color, eh, puede ser verde o amarillo dependiendo. Existen muchos tipos de calabazas y también muchas formas ¿no? de las calabazas. La calabaza es aquel fruto que está vinculado a una fiesta que es muy popular en el mundo entero que es el día de brujas o la fiesta de Halloween. Bueno creo que puedes identificar la calabaza, ¿verdad? Muy bien, dicho todo esto, literalmente dar calabazas quiere decir entregar a alguien calabazas, muchas calabazas, como está en plural quiere decir que no solamente es una calabaza sino que son muchas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo muchas calabazas en casa y viene eh, María y yo le doy calabazas a María le entrego calabazas o le ofrezco calabazas bueno no tiene mucho sentido ¿verdad? ahora en español real el sentido de la expresión idiomática dar calabazas quiere decir rechazar a alguien rechazar a una persona que está proponiendo algo. Ese algo generalmente es una eh, relación amorosa o una persona que está cortejando a otra. Así que eh, esta expresión dar calabazas se refiere a rechazar a alguien que propone una relación amorosa, una relación romántica a otra persona. Esta expresión se suele usar eh, mucho en España. En América la he escuchado pero no es muy común decir dar calabazas. Se suelen usar otro tipo de expresiones. Sin embargo en España es muy está muy difundida y forma parte del lenguaje corriente. Así que es muy probable que escuches a hispanohablantes decir eh, María le dio calabazas a Raúl, o Raúl le, eh, le da calabazas a Ana, etcétera, dar calabazas quiere decir que una persona eh, al recibir algún ofrecimiento o a recibir eh, una propuesta amorosa pues la rechaza, la rechaza de muchas maneras, así que a esto, a esta acción se le dice dar calabazas, espero que esté claro por extensión, esta expresión uh, se puede entender como rechazar un ofrecimiento. Quiere decir que no necesariamente una proposición eh, amorosa, sino un ofrecimiento en general. Y antiguamente, o hace eh, mucho, mucho tiempo, eh, se solía usar cuando una persona no, no pasaba un examen por ejemplo o era rechazado pero siempre estaba el sentido del rechazo hoy en día esta expresión se usa para decir que eh, para, para un ámbito de relaciones humanas que tenga que ver con eh, con relaciones amorosas este es el ámbito en el cual se usa esta expresión bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro te invito a escribir debajo, escribe frases, oraciones, ejemplos o deja un comentario que contenga esta expresión. Es importante que escribas ya que de este modo vas a asimilar mejor la expresión del día de hoy, la expresión dar calabazas. Así que vamos, anímate, escribe aquí debajo, escribe oraciones, ejemplos con dar calabazas a lo mejor la has escuchado o eh, la has leído en alguna parte así que escribe debajo también quiero invitarte a emplear esta expresión a ti que me escuchas que estás aprendiendo a hablar español comienza a utilizar esta expresión comienza a hacerla tuya con tus amigos tal vez en tu escuela en tu trabajo o en viajes con otros hispanohablantes trata de buscar el contexto adecuado bueno, ahora ya lo sabes y emplea esta oración esta expresión, perdón emplea esta expresión, de este modo la vas a asimilar y va a formar parte de tu vocabulario tu español va a sonar más auténtico más real de este modo te vas a apoderar de la lengua española bueno hispanohablante, espero que te haya gustado el video en vivo de hoy, si no estás allí pierde cuidado ya que este video va a quedar aquí eh, grabado, registrado en la página Facebook de Español Real, así que si no estás suscrito dale me gusta a la página Facebook de Español Real, también dale eh, seguirme, sígueme en la página Facebook de Español Real ya que de este modo vas a estar al tanto de las publicaciones y de cuando yo esté en vivo como en este momento. También quiero recordarte que en el canal de YouTube de Español Real publico todos los videos, así que vas a poder encontrar este video allí en el canal de YouTube si no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que puedas ver todos los videos. es fácil y gratuito así que considera hacerlo para no perderte más videos como este dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos ya que de este modo me vas a ayudar y eh, vas a poder eh, ayudarme y ayudar a la comunidad español real a llegar a más personas de este modo vamos a poder ayudar a muchas más personas que al igual que tú quieren aprender a hablar español. Ya somos más de nueve eh, mil personas en Facebook y gracias a tu ayuda, a tus comentarios, estamos creciendo cada día. Muchas gracias por ser parte de Español Real y por estar allí en este video. y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Cuídate y saludos ñ. Chao.